Buen giorno, da Pablo el giorno de hoy. ¿Qué cosa faccio? Voy a fare cuatro ejercicios, aunque cinco, para las personas que yo gano básquet, para bolo, calcio, cualquier sport, que volen un poco de saltabilidad, de skate un poco de potencia cuando saltan Yo gano básquet un poquito, que medio que fare cueste ejercicio. Voy a hacer cuatro ejercicios que tú a casa lo repites dos, tres, cuatro vueltas. Mira, comando. precio de cuesto se debe hacer un un stretch, un picolo riscaldamento Vamos a, a hacer así veloce movilidad articular. Voy un poquito en el pie. Ta ta ta, el ginocchio. Ta ta ta ta ta. pongo mis articulaciones para que reciban el, el estímulo del ejercicio. Mira comando, mira comando. Dentro. Adesso. Con las dos manos y toco la punta del pie y barda. Sin sí. sí riesgo, sin sí riesgo. Tra, encrocho. Tra, de nuevo. Tra, ok. Voy a iniciar con. Facemos 30 saltos del payaso. si entramos un poquito activado, un poco activo, un poco con, con la papito cardíaco. Su. Ok, 30 saltos, 30 salto. Mira comando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.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 pero a ver un, pues, un gran rimbalse, una buena saltabilidad. Yo prendeo la pala, soto el cesto y ¡Pum! Así explosivo. ¡Tra! y balda. ¡Tra! Va bien, a eso pásanle años y se perde Truti. Pero hoy volvió a compartir cuatro ejercicios que faché yo cuando jugaba palabolo. Porque primo iniciado básquet y después palabolo. Palabolo. Ok, vamos a iniciar nuestro primo ejercicio que faché yo guarda, salto, solamente salto, salto, voy a hacerlo tres vueltas, tres vueltas. yu, yu, yu, siempre en punta de pie, movimiento de brazo, guarda, vamos a hacer el puesto. movimiento, guarda, en punta, no importa que caiga con dito avanti, de nuevo, aterra, un poco de balanceo con la mano y guarda, guarda como cae, ok, de nuevo, este ejercicio sirve, sirve, sirve para ganar un poco de saltabilidad. Descate, de nuevo, guarda con las manos. Ta, guarda, ta, ta, ta, ta, Último, último. ta, postura. Ta, ok, perfecto. Este ejercicio lo podemos repetir 5 a 6, 7 veces mira covado nuestro próximo que voy a hacer voy a portar ginocchio al pecho voy a hacer 8 salti 8 salti mira covado mira covado lo hago así lo guardate bien ginocchio al pecho guarda. siempre en punta de pies vádelo qua. 1 continúa 2 3, te ayuda con el brazo. 5, 6, cada en punta. 7, 8, 2 en Un altro, un altro. Ok, voy a hacer una pausa. En los laboros de, de explosividad se debe elaborar eh, potente a corto tiempo. Escapi, ¡pum! ¡Pua! Dopo, un breve recupero. Un buen recupero, un breve recupero. Mira, cobando. Me hidrato, ve un poquito de agua. Agua, lo que tú voy. Oye, una 13 que puede ser útil para, para y guarda La panquina. Vamos a saltar en Tan tan tan. Guarda. Siempre caduta. Amortiguando la caduta en punta, en punta, así. Tra, guarda, tra. Pa. Así el porpacho. ¡Tum! Extiende. Guarda con este. Siempre me ayudo con el brazo, guarda. Amortiguo la caduta. De nuevo. Tra, de nuevo. Tra, de nuevo. Tra, de nuevo. Tra, de nuevo. Tra. De nuevo. Tra. De nuevo amortigo la caduta de nuevo ahora en avante ahora en ghetto en avante Veloce. Veloce. Veloce. Veloce. Uh. pausa pausa aunque esto puede repetirlo de 2 a 3 voltios, siempre fate una pausa Nuestro próximo ejercicio, cuál fachamos, vamos a fare, skipping y salto su la panquina o su el gradino, skipping, skipping, voy a contar el 3 y salto, 1, 2, 3, yendo, salto, de nuevo, 1, 2, 3, yendo, salto, de nuevo, 1, 2, 3, yendo, Salto. Tra. 1, 2, 3. Echendo. Salto. 1, 2, 3. Echendo. Salto. De nuevo. 1, 2, 3. Echendo. Salto. Último. 1, 2, 3. Echendo. Salto. Perfecto. Uh, presente, ¿no? Este ejercicio te da potencia, explosividad. Reacciones, ¡Pum! Uh. Por último, el último ejercicio. Voy a hacer salto de frente con skipping, sopra de la panquina. Salto, dopo skipping, ta ta ta ta ta ok ok inicio con salto salto, salto siempre con la ayuda de las mani, la mani tra yu salto yu salto oh, no, importa, no importa, no importa, salto punta yu salto salto, Salto. Punta. Ta. Importante, guardando la guardia. Ta. De nuevo. Ta. Punta. Tra. Último. Punta. Uh. Gracias por guardar este canal de fuísima. Hoy habíamos hecho estos ejercicios para guadañar esa Mira comando. Tú lo puedes repetir a casa de tres. A cuatro vueltas. De cuore. Pablo.